Bueno, pues ya estamos una vez más aquí. Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos... Elida Y Rafael Cavazos. Así es. Y ahora nos toca, pues, hablar, orar por España. Así es. Un Tiempo de Oración por España. España. Por España, así es. Bueno, España, pues, es la, el país que nos trajo el español aquí a las Américas. Así es, así es. Entonces, pues... Eh, váyanos la oración Para ellos Le toca el turno a País de España España, Pero algo me preocupa de España Que está pegado a Francia Y pues ha pegado a Italia Y sí, Alemania sí. Y otros países más por allí en, en Europa La situación De las personas allá sí. Casi no hay juventud pues Y no hay niños No hay mm. niños por allá, así es que entonces, la situación es media crítica en cuanto a las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Hay, así hay es. muy pocos matrimonios. Ahora, también se ha discutido mucho la cuestión del matrimonio en toda Europa. Así es, así Yo es. Yo no sé por qué, pero han entrado corrientes, medias, medias corrientes. Sí, sí, sí, sí definitivamente. ¿verdad? Entonces, pues, pero vamos a orar por España y aprovechamos para bendecir a toda Europa. Así es. Y empezamos con el libro de Isaías 55, el 6 a 7. El 6 y Dios 7. nos dice: Dios nos, nos habla, nos dice ahí en el 6: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Fíjate, me recuerdo de unas personitas que están en Suecia, uh -huh. porque entramos en comunicación con ellos, incluso por teléfono. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque son de acá de Sudamérica, uh -huh. pero estaban viviendo allá en, en... Bueno, uno de ellos todavía vive por allá, una de ellas ya se, se vino ya para acá, para el estado, para el país de Chile. Uh -huh. Pero sí nos comentaban nos, y nos platicaban, y la familia que está en Suiza, que es salvadoreña también. Sí. Bueno, ella, él es, eh, es suizo. Exacto. Pues eh, cuando hemos platicado con ellos sí hemos platicado uh -huh, personalmente sí, claro. porque es Así una hermana es. De, una, de una nuera. Eh, nos han platicado cómo está de fracturada la cuestión de la familia. Así es, mucho. Y cómo mucho. han cambiado las cosas en, de una manera tremenda en Europa. Sí. Entonces, aprovechando España, que es de, de donde nos viene el idioma, ¿cómo no orar por ellos? Y fíjate lo que dice el verso 6 de este Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, así. llamarle en tanto, tanto que, que está, está cercano. cercano. Así y es. el Señor está cerca de nosotros. El Señor está cerca de cualquier persona que le busca. Así es, así que es. Que viene y le busca de verdad. Amén, así es. Y toda Europa, toda Asia... Todos pueden realmente buscar y encontrar de Dios. Del Señor, así es. Y nos pasamos al verso siete. El 7 nos dice: deje el impío su camino. Fíjate, y... aquí es donde empieza el problema. Ajá. ¿Deje el impío qué? Su, su camino. camino. El impío que deje su camino. ¿Y así, qué? Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es que ahí es donde empieza el gran problema. Uh -huh. La gran situación. Como que no podemos captar, no uh -huh. podemos entender que tenemos que hacer cambios. Así es. Toda Europa, toda Asia y todo el mundo. Todo el mundo. Porque también es. Estados Unidos y todo Centroamérica y Sudamérica necesitamos hacer cambios. Cambios de buscar a Dios. Buscar al Señor. Amén. Y dice, y vuélvanse a Jehová. ¿El qué? Dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eh, eh, lo bueno es que hay perdón. Dios nos perdona nuestras faltas, nuestros errores. ¿Y sabes por qué nos perdona? Porque Él sabe que por ignorancia hemos hecho las cosas. Sí, sí, definitivo. Y Dios es un Dios bueno. Amén, Que sí sabe es. perdonar. Claro que sí. Tal vez el humano, en su condición humana, pues no nos sabe perdonar. Pero Dios sí nos perdona nuestros errores y nuestros pecados. Sí nos acercamos a Él. Así es. Entonces es bien importante que busquemos de Dios, que busquemos... De la presencia siempre del Señor, que estemos siempre en, en, con esa hambre. Con esa hambre. Con esa sí. hambre, ¿verdad? Que como veíamos en los pasajes anteriores, por sí. ejemplo, estábamos hablando de Estados Unidos, eh, okay, de, de Guatemala, que decíamos como, ¿Sí ha nacido como niños espiritual? recién nacidos, la uh -huh. leche espiritual, Así es. la no adulterada. No adulterada. ¿Verdad? Porque la madre no puede adulterar esa leche que le da a sí, su bebé, entonces... Crecer Esto espiritualmente, es, sí. Para poder crecer espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo Así y todo el mundo. Ahora pasemos es. a Isaías 40, 29 al 31. Bien, el 29, nos dice: este, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Fíjate, da esfuerzo alcanzado. alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna y es que en Europa ahorita hablando precisamente de Europa uh -huh. la población es adulta sí anciana sí, sí, va, sí va hacia allá por eso los sistemas de gobierno de allá han hecho cambios Muchos extraordinarios cambios. Uh -huh. para la ayuda social sí a base de los impuestos y cosas por Todo el estilo eso, ¿verdad? Sí. pero el pueblo ha envejecido ha envejecido sí entonces dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Uh -huh. Pero pues necesitamos de la presencia de Dios para que Él nos pueda dar esa fuerza. Sí, amén. Porque si no, nos quedamos como estamos. Así es. Y dice en el 30%, ¿verdad? los muchachos que se fatigan y se cansan. Y se cansan. Y los jóvenes flaquean y, y caen. caen. Y cuánta flaqueza hay ahorita en, la, en las juventudes. No solamente en España, no. sino en toda Europa. Eh, sí es, y en eh, todo el mundo. Es mundial, es mundial. En todo el mundo. Así es. Hay mucha flaqueza eh, en lo sí. espiritual. Mucha, Correcto. mucha mucha flaqueza. No, pero 31. Es. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amé. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es Por obvio que, señor. claro, cuando hacemos esfuerzo de más, nos vamos a fatigar, es, es obvio, ¿no? Claro. Pero aquí nos está poniendo este cuadro, pero los que esperan a Jehová sí. tendrán nuevas fuerzas. Nuevas Mira, Dios no sé cómo, amén. pero sale el vigor. Sí, amén, amén. Por pues ejemplo, nosotros, nomás déjeme decirle un poquito de esto, porque nosotros somos como el, la gente de Europa, nosotros ya pasamos los 70. Sí, sí, pues, Yo este año completo los 80. Con y mi esposa viene un poquito amén. atrás de mí Así es Entonces, para no decir la edad de ella Pero tiene tres años menos <risa> no, que yo no hay problema. Entonces, somos personas adultas Pero mire con qué ganas Con qué deseo, deseo eh, De ardiente, servir sí, Todavía amén. a pesar de la edad que tenemos Claro, claro que sí Nos sentimos vigorosos Mientras ¿Por qué? Porque para mí es este, este pasaje Amén, amén Para así nosotros es, es, para... es, es esto la respuesta de Dios, sí, amén. los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén, amén, así es. Se levantarán como alas, como las águilas. De las águilas, correrán y no se cansarán, ni caminarán no y no se, se fatigarán. fatigarán ya aquí amén, estamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí Señor. estamos para la gloria Alabado de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, mi amado y mi amada, yo quiero que tú seas no como nosotros, sino como Dios, como Dios dice, nada más como Dios dice, no como nosotros, como Dios dice. Y que en ti sea una experiencia nueva. Y si tú estás allá en, en España o en cualquier parte del mundo y ya tienes edad, uh -huh. recuerda que Dios te puede fortalecer. Y Dios así da es. la fuerza y da la capacidad para poder salir adelante. Amén, así es. Así Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarnos a Dios. Así es. Enseñarnos a orar y decirle al Señor pues que Él bendiga. Que Él bendiga. Simple y sencillamente aquel que nos rodean. Sí, así es. Amén. Y pues bueno, se llega el momento de orar y vamos a orar por España y por el resto del mundo. Así es. Amén. Oremos pues, Padre, le alabamos, le glorificamos en este momento. Dándole siempre la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para estar eh, orando, Señor, por estos países y, y orando por, por todo el mundo, Padre mío. En este momento estamos orando por el país de España, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que usted... De su bendición, Señor, a este país, Padre, pero sobre todas las cosas, Padre, que eh, toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, que eh, sientan el anhelo y el deseo de buscarle, de buscarle de corazón, porque solo usted, Señor, puede tocar sus vidas, Padre Santo, y que le busquen de todo corazón mientras usted puede ser hallado, porque se llegará el momento en que se le busque y ya no se le va a encontrar. Padre, en este momento, Señor, oramos por toda, por toda esta uh, gente hermosa, Señor, de España. Padre mío, que usted les dé la sabiduría, les dé el entendimiento, que siempre hay que buscar su rostro, Padre, a través de la oración. Que no olvidemos que usted es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da... Todas las cosas, todo lo que poseemos, Padre, pero si estamos en, en esa desconexión con usted, pues no va a haber nada. Necesitamos estar conectados espiritualmente con usted, Padre mío, porque esto es una ordenanza, Señor, que tenemos que obedecer a su palabra. Y Padre, gracias le damos, Señor, por todas estas vidas, Señor, que usted... Uh, les ha hablado, Señor, y han perdurado en usted, pero hay mucha gente, Señor, que todavía no le conoce, porque de tal manera nos ha amado que usted dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén, y, amén. Padre, gracias, gracias porque usted, Señor, se despojó de su Hijo y nos amó usted primero a nosotros, Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia, Padre mío. Y únicamente nuestra confianza debe de estar en usted. Gracias, Padre, le alabamos y le glorificamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Le adoramos y le bendecimos, sí, señor, señor, en este momento. Honrándole y glorificándole. dando sí, toda Jesús. honra, toda gloria y toda alabanza sí, a su bendito nombre. Señor, ¿cómo no orar por España? Y no solamente por España, sino por toda Europa, Asia, África y todas las Américas, la del norte, la del centro, la del sur y hasta lo último de la tierra. Señor, bendiciendo sus vidas, creyendo, Señor, que usted tiene el poder de cambiar, de transformar y de santificar las vidas. No importa cuánto hemos fallado, no importa, Señor, cuánto hemos hecho de mal, no importando, Señor, todas nuestras transgresiones, usted nos ama. Aleluya, sí, Señor. Usted dio a su Hijo por nosotros y al recibirle, usted nos sí, perdona todos nuestros pecados. Y Padre Santo, gracias por esa bendición. Sí, señor, no padre. hay palabras para agradecerle, Señor, sí, sí. el sacrificio de su Hijo amado, Cristo Jesús, de venir a morir en la cruz para poder derramar su sangre, para limpiarnos a nosotros de todo pecado sí, señor, y de toda gracias. maldad. Señor, gracias. gracias por permitirnos hacer sus videos, Señor. Y ahora, señor. tocando en turno, Señor, a España, pero incluimos, Señor, toda Europa. Aleluya, sí, incluimos Señor. Europa, Aleluya. Sí, incluimos señor. todo el mundo, Señor, y Ay. Padre Ay. Santo, y que cualquier persona que se atreva a sí, ver, escuchar Cristo. y a compartir estos videos, que usted le bendiga de una manera extraordinaria. Sí, señor. Y que usted le premie, Señor, su esfuerzo, su dedicación y su entrega también de que otros conozcan de este material. Sí, señora, sí, señor. Y Padre, a usted le damos toda la honra, le damos sí, toda señor, la gloria, honra, gloria y le damos toda la alabanza señor. en Cristo Sendas Jesús. A usted, en Aleluya. Jesús, amén. Amén. Amén. Y amén. Sí, amén. Gracias, gracias por este tiempo que usted ha dedicado a ver y escuchar este video. Y pues escríbanos a hoy.oramos.com o bien a Rafaelida tv@gmail.com. Recuerde que esto es un apoyo es, también para sí, la oración. Exacto, así es. Así que simplemente escríbanos y bendiciones y gracias por compartir este video. Así es, bendiciones para todos.